En diferentes puntos de esta ciudad se ha apreciado un aumento en los operativos previos que se llevan... Ah, ah, ah. En diferentes puntos de esta ciudad se percibe un aumento en los operativos preventivos que llevan a cabo los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGCED en esta ciudad. De acuerdo con el director regional, Teniente Coronel Santos Soriano, se busca concientizar sobre la ley de tránsito. No específico, simplemente... ...estamos cumpliendo las directrices del señor director... ...como le había manifestado anteriormente... ...y haciendo cumplir lo que es la ley 6.3.17... ...ya iniciamos la campaña de concientización ...de orientación a los ciudadanos... ...y estamos simplemente cumpliendo... ...las directrices del señor director... ...y la ley... ...para que sea ciudadano, tomando las medidas preventivas... El ciudadano eh, acate... ...lo que es el cumplimiento de la ley... Soriano dijo se toman las medidas para detectar los puntos prioritarios y darles soluciones correspondientes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.